<risa> el curero, el bebé, que billona. señores pasamos a otra información y es ay. Omega pasó el fin de semana preso ay otra vez, ¿Otra vez? Espérate. a pesar de que la semana pasada el fuerte Omega le dictaron medidas de corrección por el delito de violación de ley de armas de fuego Consistente en la presentación periódica y una garantía económica aún el cantante sigue detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el merenguero se presentó ante el juez de la ejecución de la pena, donde su abogado, Félix Porte, pide rechazar la solicitud del Ministerio Público de revocar la libertad condicional de la que goza el artista desde el 2018. La fiscalía insiste que re revocar la libertad condicional del cantante por sus con continuas faltas a la tarea que le fueron asignadas la jueza de la ejecución de la pena, Ana Lee. Ante la solicitud, rechazó este pedido por el abogado Félix Porte. El Ministerio Público revoca libertad condicional de Omega. La magistrada le hizo la salvedad a Omega de que aunque su pena se encuentra suspendida por violencia de género y culmine el 23 de este mes, la ficha no será levantada. Hasta tanto, culmine con las terapias conductuales, trabajo comunitario en el Parque de Eugenio María de Oto. Señores. Sí, ¿y por qué, ¿y por qué que a Omega siempre le toca a la jueza? No, no le ponen un hombre, porque ya ahí sabe que... No, eso es por, por sorteo, eso no es así. ¿Eh? Eso es no es así, eso es por sorteo. Sí. No, pero ella se no. puede inhibir. Ah, bueno, sí, también, sí. Ah, porque hablando, quiere está hablando? ¿Qué es lo que puede hacer? Indivirse, ok, inhibirse, puede indivirse oh, cada día uno aprende más Oye, pues, si Yo no puedo llevar ese caso por claro. familiaridad, porque soy amiga de él porque me gusta su música, por cualquier situación que tiene. Claro, claro de que no Exacto No, no, Pero, pero eh, la porque cuestión que ver, es que no se podía serio, no se podía esperar porque ya era una situación, ya Omega tenía dos días preso después de estar, después de que le dieron su libertad, entonces ya era Pero no. ellos alegan que uh -huh. es que dentro de su libertad él tenía que hacer una serie de labores sociales que no cumplió con ella. Y es por eso que mm -hmm. lo han vuelto a solicitar. No por los otros. Ojo, el caso claro. de la mujer está resuelto. En es caso por de los pecos que le he dado a la mujer también. Sí. Es porque no ha cumplido con la medida de cohesión de los trabajos sociales. Usted se acuerda que lo pusieron a barrer la, la plaza de la bandera. Y él no ha querido barrer. Entonces a este lo mandan a barrer y a recoger unas cuantas elementos de la calle y no lo ha hecho. Mm. Tiene que hacerlo, ¿verdad? Sí coger el nombre de, de la calle y no lo recogí. ¿Qué es esto? No, pero mira, lo de Omega, terrible, Omega duró más tiempo preso hey, que tú. Hey. Eso es, ¿eh? es. No así, esperemos que Omega resuelva esto. Un saludo al equipo de trabajo, Chelaco, de, de Peter de la Rosa. Omega, que resuelva eso. Señor. esperemos en Dios que no, estos muchachos no son fácil que Omega salga bien y cumpla con todo lo que se le pone, porque imagínate ya había estado suelto de eso tiene que cumplir con eso, porque el Alfa lo hizo en su tiempo eso es así no que Omega no puede seguir en esto de que todos los años tenga un problema con la justicia y caiga preso claro, no claro Omega, Omega debe dejar esa promesa de caer todos los años no, presos. no, ya tiene que soltar eso, o irse para otro país a vivir no, ya y si no puede, dice, bueno, que vaya aquí a la playa de Río San Juan, aquí mismo cerquita. Ya. ¿Verdad? Y se tire de espalda porque, conchale. Tanta no, eso que es así. Tiene, pobre Omega. Señores, llegamos al final. Nos vamos a despedir con el estreno del Kili Lin aquí en Los Osobros. Ya ustedes saben, mi gente. Esto es Hasta Mañana. Sígueme en netoflow 56. Suscríbete. netoflow 56 en YouTube. Ya tú sabes, dale a compartir. Hasta mañana, Villalona. Nos vemos. Cuídense.